A ver, mientras esperamos un momentito, por favor. Doctor, muy buenas noches. Buenas muy noches. Bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches.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 Hola, hola chicos, por favor. ¿El doctor está ahí todavía? ¿Hola? Estamos esperando. Porque... Ah, ya lo vi, profesor, ¿cómo no está. Valerio está esperando para entrar, dice, profesor, nos toca exponer. Gracias. Me voy a amargar su noche ahorita. ¿Qué pasó? Y ahorita vamos a conversar. Doctor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Doctor, muy buenas noches. Es un la Saludos. A ver, un momentito, por favor, mientras esperamos ya. Estoy haciendo un documentito, por favor. Okay, mientras, para eso. mientras ingresa. Doctor, disculpe, el, el foro 11. Se abrió y se cerró, doctor, el día, a las seis de la tarde. El doctor ha dicho que lo esperemos, esperemos, por favor. Sí, el doctor ha dicho que esperemos cinco minutos. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bien, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver. Buenas noches, doctor. Buenas noches, esperar, vamos a esperar 10 más, ya porque le voy a dar una mala noticia. ¡Ah, oh, wow, no Ay, doctor, por favor, no, doctor, ¿cómo va con nuestros sentimientos? Por la a ver, vamos a empezar. Muy buenas ah, noches, noche, profesor. ¿tú? ¿Tú? Sí, no a no ver, profe. Con respecto al parcial, señores, en la primera fecha, cuando el parcial se por deficiencia del, del sistema, se devolvió a reprogramar, solamente mandaron 52 evidencias. Y ese día del primer parcial me faltaron Holguín Cruz, Laupa Pérez, Quispe Copaja, Ramírez Rodríguez, Romero Ramos, Valderrama Araujo, Vega González y Atacormeño. Por lo consiguiente, señores, ellos no están aptos para el parcial que han dado la semana pasada. ¿Por qué? Sencillamente porque me faltaron a la primera fecha. Y no me sustentaron con nada su inasistencia. Por lo consiguiente, ya saben cuál es su nota. Doctor, sí. no tenía buena líneas. Estamos Doctor, levantando no la mano, por favor, olín Gracias. A ver. Gracias. escucho? Sí. Gracias, buenas noches profesor. Estoy buenas. Yo sí mandé mis evidencias, se lo mandé a la delegada del salón y a, a primera hora, creo que es una de las primeras que lo mandó, y ella me afirmó, me confirmó de que, porque a mí me ha mencionado no Ramírez Rodríguez, ella me mencionó, me confirmó que sí lo había recibido, que sí se lo había enviado, entonces creo que en ese sentido no... A ver, yo tengo Ay, acá no, las evidencias, yo tengo acá el whatsapp. Yo, yo Hablé con la delegada, con Saraí porque yo a ella se lo envié el mismo día. Gracias profesor. También tengo las evidencias. Ya. Doctor, ver, usted ha mencionado. Yo estoy con la mano levantada. Sí sí, escucho. Usted me no Vega González, pero en el primer examen, en el primer paseo, o yo sí lo di. Yo me conecté incluso Vega. Vega. Vega, discúlpame, este, parece que tu, tu audio o la señal, porque se te escucha me, medio, este, ¿cómo se llama? Medio, no se entiende. ¿no? Entrecortado, entrecortado. Ya, a ver, te escucho, Vega. Ya, Ahora me escuchas? Ahora sí te escucho. Ahora me escucha. Claro y fuerte. Ya, doctor, mire. Muy bien, gracias. Doctor, en el primer... Usted ha mencionado a González, pero en el primer parcial yo no tuve problemas, yo no mandé ninguna evidencia de que estaba mal. Y más aún, yo sí me conecté a la clase, incluso le dije, doctor, yo tengo un pésimo plan de y para desconectarme, y usted me dijo que ya. O sea, no no sé por qué mencionó mi apellido, incluso yo he visto en el, en el intranet y sale mi nota. de cuál, del primer parcial? Sí, del primer parcial. Ya, ok. A ver, Holguín. Doctor, muy buenas noches. Doctor, ese día yo no tenía buenas líneas cuando quería entrar y no tenía su teléfono de Sarai. Lamentablemente, al día siguiente, B, salió mi nota 15. Por eso no lo he enviado, doctor, porque no podía ingresar. Yo tenía dos laptops y nada, ninguno de esos, uno de eh, Telefónica, yo a Movistar, doctor, que se llama Claro. Lamentablemente, no ingresaba en la plataforma para enviar y... Dame disculpará, doctor, yo no le envío a Saraí, doctor, yo no lo tengo su teléfono. Ya, conforme. A ver, Severo. Pues, buenas noches. Este, estaba escuchando el, el, el tema que hubo, ¿no? Este, ¿Por qué a mí también me ha puesto ahí, me dicen a mi nombre, que, que, que, este, que yo salí mal? No sé, me dijo que, cuál era el tema, no, no entiendo. No, es que en la primera fecha usted faltó. ¿Al primer examen? Claro. Profesor, pero si todos le dijimos, yo me acuerdo claro, ahora en la segunda también fue así, que dijimos que vamos a ir sistema porque estaban, que, que teníamos ese problema, profesor. Es más, pero yo no usted faltó. Sus ¿Ah? Pero usted faltó. Profesor, yo no, yo, yo no tengo ni una falta ni una de sus clases, así de simple. Pedro Valderrama. Doctor. Gracias. Doctor, buenas noches. En la imagen. De los compañeros, yo fui una de las personas que incluso creo que fue el primero en que mandó al, al grupo de WhatsApp que se había colgado el sistema y estábamos reclamando en, en clase que este, en, en de todo prácticamente se había colgado el sistema. La mayoría, algunos habían dado y dijeron. Y yo estaba en el, en el aula que haya llegado un poco tarde. En lo, en lo yo pasé lista doctorado. al final, al final, sí. No, pero yo estaba ahí, porque por eso le digo, este, cuando usted dijo que ya este, incluso se molestó porque usted no podía resolver el, el, el caso de nosotros y que, y que porque era, era tema de informática, ya mandan a informática, entonces cada uno mandó a informática su, su, su problema que tenía con, la, con, la, con el pantallazo de, de, de, de que se había colocado en el sistema. Como si estábamos en, ahí en el habla, cómo puede ser posible que diga que no, no, no estaba en clase? Sí, precisamente por eso que este, con las evidencias en informática nos, nos dijeron, al otro día me contestaron que, que ha sido varios alumnos que, que nos iban a resolver el, ya con usted para un, un nuevo examen. Sí, sí, estoy en aula, doctor doctor. ¿cómo, ¿Cómo puede decir que no, no estuve en hablando Me he equivocado. Yo he revisado la asistencia, dice el día en el sistema. Profesor, ya volverla, le mandé nota. Y voy a volverla. A revisar, ¿ya? Profesor, sí, ya no, le mandé tú. mi nota a Saraí. Estoy aprobada. Y este, ya se la mandé a Saraí para que lo vea. Salen en el sistema. No he faltado. Ya, ya. Voy, a, voy a revisar nuevamente el, el sistema. ¿Ya? Profesor, disculpe, en el caso de la compañera Mónica, ella sí asistió en, la, en el primer examen, pero en el segundo tuvo un problema de accidente de su hijo, el que le comentamos en clase, ¿recuerda? pero sí, ah, llegó su sí, examen. Sí, sí. Sí, sí, sí me comentaron. el examen, profesor, gracias. Ya. Ok. Pro profesor Manuel yo... Yataco. A ver. Manuel Yataco. Escucho. Eh, eh, sí, profesor. Yo estuve en clase y yo di el examen. Y después, este, bueno, nuestros compañeros eh, un poco que se alteraron y, y yo participé ahí diciéndole, diciéndole, bueno, calmándole que era, bueno, no era culpa de usted. No era culpa de usted, era culpa del sistema, pero yo tengo la evidencia de que, de que estaba en el examen y, y, y, y he ya. mandado. Ya, ok, ya taco, voy a, voy ataco, a revisar, sí. a ver, Sánchez Portillo, ¿está Sánchez Portillo? Rodríguez Altamirano. Se encuentra Rodríguez Altamirano, Taza Quispe, Cuba Escalante. Eh, buenas noches, maestro presente. ¿Usted dio su examen? Mm, sí, doctor. ¿Cuándo? En el segundo, en el primero también di. Ya, ok. Voy a revisar, voy a darme, esta noche me amanezco, revisando punto por punto la asistencia, ya, para solucionar este impasse. Ya, porque sí, tengo una asistencia que me han faltado varios, yo tengo mi, eh, mi, mi asistencia en, en físico, ¿Ya? y voy a revisarlo, ya. Eh, Doctor, disculpa doctor, yo no tenía acceso, Holguín le habla doctor, y quería levantar, ni no accedía a plataforma en la primera examen doctor, se bloqueó, la... sí doctor, y la segunda también por eso he doctor, no podía con quién, y no sabía cómo comunicarme con Saraí, doctor. ¿Quién está? ¿Quién me está hablando, Faustino? Holguín, Holguín, Olguín Cruz David. Ya, no dice sí, tú doctor. entonces en la primera, porque no, sí, no podía. Yo estaba también en la asistencia doctor, yo. ¿No asististe? Asistí, doctor. Ya. En la pero... primera. De ahí, en la, cuando he dado examen, se bloqueó la plataforma, doctor. Cuando estaba en examen, ya. Entonces, al día, de un día he visto mi nota, estaba 15, doctor. Ya. Tú no doctor, diste ese examen, bueno, creo, en no, la segunda es... fecha, ¿no? También era, doctor. Yo no sabía de qué es. Sí. No, normal. Normal. Ya, doctor. Era, era, doctor, doctor, ¿Sí? doctor, mire, eh, justamente le quería comunicar que yo también tuve un impasse con el tema de la asistencia en la primera clase. Y yo ¿Ya? le comuniqué a usted, yo inclusive esa clase, la primera clase magistral, hablamos de del caso Merbury versus Madison y otras cosas más, ¿no? ¿Ya? Y eso, pero yo le comenté a usted que yo en el sistema salía como falto, no había asistido. Y usted me dijo, bueno, por una falta que tenga. Ahora la verdad recuerdo. me ha, me ha agarrado recuerdo. todo frío, eh, dice que yo no he asistido, porque recuerdo que yo todavía le digo, doctor, yo no me puedo quedar porque mi internet es pésimo, es lo peor de verdad el internet, y cómo se llama, por eso me tengo que salir, ya me dijo, ya, sal nomás me dice y después este, ya te conecto. Ahora me sorprende ya. que me ha, que, y me sacó 20 incluso. Ya, conforme. Ya, doctor. será el único 20 que se saque también ya, porque el tercer parcial el tercer parcial de despedida va a ser bien bonito. O se va a hacer ah, bien bonito. Tío, profe, no diga eso, profe. Baja bien la ya y ya no voy a tener el problema de que se colgó la esto, que se colgó nada. Ya voy a conversar cómo le tomo eso, son si son 80 le tomaré en 8 grupos le tomo, 10 grupos, ocho grupos de 10 y con cámara encendida. Oh. Así doctor, mejor, la cosa es que yo lo visualizo bien, pues, y lo voy conociendo bien, porque algunos nomás que, que prenden su cámara y a otros que no prenden. Ya. Entonces, a ver, doctor, okay. Vamos a ver, este, hoy día van a exponer dos grupos, ¿no? Doctor, sí. buenas noches, disculpe. Sí, Faustino. Sí, doctor, buenas noches. Este, continuando con los comentarios, mire, yo también este, he dado los dos exámenes, pero sin embargo, mi nota no aparece en el examen, en, perdón, en la plataforma. Por favor, ¿lo podría revisar? ¿Cómo que no aparece he tu nota lo... en la plataforma? Sí, yo, yo he dado los dos exámenes, doctor. El ya. segundo parcial, el examen, la nota del segundo parcial no aparece en mi plataforma, doctor. ¿Cómo, cómo que no? Si tienes, yo tengo tu nota acá. En el primero sacaste 12. No, no. Se fue, fue en el primer examen, doctor. Claro, ¿Cómo yo tengo la... tu nota del segundo parcial acá. ¿Cómo que no aparece? ¿Acá lo tengo yo? ¿Qué, no, tienes, lo, yo ¿qué, no lo... tín, ¿qué tienes 12 también? No, no, no doctor, eso, eso fue como... Ahora, 12, a ver, escúchame, 12 más 12, 24, entre 2 a 12, ¿Ves? Doctor, pero como le digo, eso, ese 12 fue porque el primer examen se colgó el sistema y no, no, no, no, pudo, no se pudo enviar este... Ya, eso este fue material. en la primera, ¿no es cierto? Diste la segunda... La segunda también, doctor. ¿También la se segunda. colgó? Claro, también se colgó, doctor. Y también di el examen. ¿En, la ¿En el segundo parcial se colgó? Claro, en el que dimos último, pero doctor. Sí, doctor, también se colgó y lo volvimos a dar. ¿Recuerda? Pero, doctor, la siguiente Tomó... semana lo dimos, doctor, No, todos, eh, cuando tomamos el primer parcial, ¿se acuerdan sí. que hubo problemas con que mandaron las evidencias? Claro. dimos el examen o un sea, domingo, o, o sea, estoy hablando... A ver, estoy hablando de este último parcial, o sea, el del, en, el prim, en la primera vez que se dio que estuvo programado ese día viernes, hubo problemas con la plataforma, que algunos nomás ingresaron su nota, la mayoría ingresó su nota, pero también revisó la plataforma y había otros que salían sin nota, ya, entonces se optó por tomar el segundo parcial. ¿O no se optó por tomar el segundo por saber que lo que lo tomamos un día viernes también que yo se lo dejé para la siguiente clase? Ya. Ahí tu nota aparece, Faustino. O pues yo lo tengo, tu nota. Yo tengo tu nota. Entonces, sí, doctor, tengo... pero como le digo, en el primer... tiene razón, doctor, pero no fue, 12, no fue 12 mi nota, doctor. Yo lo tengo acá, lo estoy viendo en la pantalla. Entonces, ¿cómo me dices que, que no aparece tu nota? No, estoy viendo mi, mi examen resuelto. Pero si tú me dices que... Yo he entendido que no aparece tu nota en, Tú me dices en la plataforma no aparece mi nota del segundo parcial. Y yo te digo, sí, tengo refiero... tu nota del primer parcial y tengo tu nota del segundo parcial. Ahora tú me dices que sí aparece tu nota. Me refiero, ¿Mm? doctora, eh, eh, me aparece como nota de examen en la semana 10. Está Más bien, no, no, no, ahí no se programó, pues. Ahí se claro, programó. Pero no, pero no aparece donde dice factor K1, factor K2... Solamente parece es que, es que a todavía a nadie le he pasado su nota, ¿me entiendes? No he subido no. las notas de K1, de K2, ni de el parcial. Por eso es que no, ah, okay, no okay. te parece. Okay. ok, doctor, disculpa. Ya, Conforme entonces. Claro, claro, doctor, claro. ¿Cómo doctor. se asustan ustedes, no? Uf, uf, ay, ay, uf, cha, que ustedes son... frío, ¿Cómo se asustan? uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, u Señor abogado cállese. Y ya el doctor va a decir, ya me callo, me callo. No, señor. Llorando, no. ha salido, estoy llorando. Uy, uy, usted. Llorándome, güey. Es, es un doctor licurinoso. Ustedes le pasan corriente <risa> y ¡Explota! ¿Ah? sí o no Ramírez. Ah. No, me pasó. <risa> ¿Cómo me va? He tenido que hacer esto para reírme un rato, pues. Ay, doctor, usted se aprovecha de nuestra nobleza, ¿no? Ay, Ay, no, no. Lo que pasa. Vengo de una semana, una semana que no, no quisiera que desaparezca esa semana. Ya hoy he tenido que relajarme. Como te es, ya, no hay. ¿Cómo se asustan ustedes? <risa> <risa> <risa> <risa> Ese lado para el toque que se vega también, doctor. Está <risa> buena, doctor, está buena, Ah, doctor, sí. no, no, se puede, no se puede con nuestros sentimientos pero doctor, pues, para... Sí, sí doctor, sí. antes de a la carrera, vamos a infartar antes de terminar la carrera, doctor. Sí. Está a el doctor hoy día. <risa> Hay que saber trabajar a presión. Ay, ya. No, sí, es bravo. Y pues esta semana he trabajado, pero, ay, ah, la verdad que quisiera, <risa> ya, quisiera, hoy día viernes pensaba ir y agarré mi chiva y... Y viajar a Lima un rato para el, estar con mis hijas. El cuerpo lo sabe. ¿eh? Pero, Doctor, estoy... ¿pero se va a estresar más en Lima, doctora? No. Lima chucao, se va a estresar. No, ¿verdad? yo, la verdad es que yo cuando voy ahí, tranquilo, duermo hasta las nueve de la mañana. <risa> ¿Mm? Es yo que creo. la responsabilidad <risa> está en chincha. <risa> la responsabilidad <risa> está en chincha. No. Caramba, no estoy. Que... Por favor, por favor. Doctor, ¿no? Están escuchando los alumnos, por favor. Doctor, ¿no se está cumpliendo lo que usted en una clase nos dijo? Que nos podría, que nos brindaría todo el apoyo necesario. Isidro, no te escucho bien, Isidro. Buenas <risa> noches. Ah, no, ¿quién no, es Isidro pero... René? Isidro, el doctor, sí, doctor tiene razón. Isidro, un poquito más fuerte, Isidro. Doctor, eh, sí. eh, disculpa la opinión y también. Eh, usted, usted, nos, nos ha dado esta confianza, como un, un buen trabajador, ha estudiado y nosotros le estamos siguiendo los pasos, usted no tenía que brindar el apoyo, pero a veces con, con, con su versión, con la forma como nos expresa, eh, nos tienen bien los doctor. Y, y seguro que varios de mis compañeros están ¿no? este, por eso preocupados, ¿no? Este, yo creo que, doctor, pedirle muy especialmente, bueno, para todos, que, tu, que este comentario es, es en clase, ¿no? Para nosotros. Así que hay que ir adelante y sé que nosotros todos vamos a trabajar como usted nos está enseñando. Y pedirle nada más, más comprensión y tolerancia, doctor. Gracias. A ver, no los comprendo, no los tolero. Sí, doctor. Gracias. <risa> <risa> ambos, de ambas partes. <risa> ya, a ver, vamos a, a pasar lista porque hay dos exposiciones hoy día. A ver, por favor, este, eh, señores, preguntas, por favor. Ya, quiero que todos participen. ¿Ya? ¿Cómo? Algunos podemos ser crueles en las preguntas. Claro que vamos a Pero Pero de nos oscura, como a la eh, pero, pero de eso se trata. Todo bueno. No, no, bueno. es preferible fallar acá en clase que fallar ya cuando, cuando estemos desempeñando nuestra carrera. ¿Ve? ¿eh? Es, es, y, y, y no, preguntas cuáles. Lo, no lo podía preguntar preguntas sino preguntas que de, de repente ellos, eh, los que exponen, de repente no hacen el trabajo. Y yo creo que es difícil, ¿no? Por, por esto de la virtualidad. No, no, no es como hacer un trabajo en forma presencial, que, que se reúnen el grupo y, y cruzan ideas y, para hacer un trabajo. Yo lo comprendo eso. Ya, pero yo, yo pienso de que... A mí, por ejemplo, a mí, a mí me gustaba que me, que me pregunte y yo, y, y yo no contestaba. ¿Por qué? Porque a veces no contestaba de vergüenza, porque si, si digo mal, meto la pata, se van a burlar, se van a reír. Pero poco a poco fui aprendiendo de que eso me enseñó a que si yo estoy, eh, eh, con me preguntan y yo sé qué es la respuesta, yo lo doy. Y si de repente me equivoco, para la próxima ya no me voy a equivocar. ¿Ves? yo creo que es, eso, es, esas preguntas hacen que más fuerte al expositor ¿por qué? porque le va a enseñar mucho ¿no? ah fallé en esto o, o tengo que leer esto ¿no? eso es lo que yo quiero que, que ustedes este ya en, en sus exposiciones hagan eso y yo quiero que todos participen en verdad, que todos pregunten ¿ya? ¿para qué? para que los expositores se vean pues como como esos arqueros que entran a lo delantero y empiezan a Tira pelotazo para allá y la quiero atacar ese, Y es así quiero verlo yo. Porque...